¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bueno, gente... Eh, nada, estamos jugando a un ah, juego al, que. No al sé. Samkot 2, okay. algo así. Estamos jugando un juego en el yeah. que. Bueno, sí, pero hay, que, hay que inventar la historia. ¿No? Hay más personajes. No, inventemos la historia. Ok. Eh... Nos encontramos en el periodo 1894 durante la dinastía Tokugawa. Eh, el pueblo japonés se sentía oprimido por este. por este rey.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 Guerreros, entonces acá te dice: ¿Cómo crecer? ¿Crecer como malazo? ¿Crecer como el demente? Tenemos a Pedrito. Y si no, podemos ser. Eh, eh, eh, con corny. Corny. Vamos a elegir a Orny: ¿Orny con peluca o Orny con pelo de él? Vamos a decir: Orny con pelo de él. Y volvemos al menú porque no nos deja usar a Orny. Entonces vamos, vamos a elegir al demente. El demente nos dice: sí, tiene 100.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 Entonces están todos festejando. Eh, vamos, vamos. Entonces, agarra y acá nos dice, mira, el primer mes vas a tener 130, estas son los states de YouTube. El segundo mes vamos a tener 280, vamos a llegar a mensualmente o semestralmente a 2100 y con una incorporación de 400 y si malazo nos recomienda sus streams. Entonces le damos a... Entonces, esto es una tabulación de la guita que vamos a ganar con YouTube. Acá, te... acá tenemos 900 pesos el primer año y medio. Como cada vez va a haber menos gente, y el otro año va a 700 y acá vamos a ir, nos estancamos 700 pesos con la posibilidad de que sí. Eh, claro, nos sacan, sea, o sea, con los impuestos nos quedan 200. 200 pesos. Claro. Entonces le damos a aceptar. Entonces acá nos dicen, bueno, la vas a tener complicada. Y lo que rojo, lo que ve en rojo es la army que se va a construir. Los dorados son army de la Coscu, los rojos los de Malazo y todo lo blanco es Babi. Babi. Entonces no dicen, te voy a ir como el culo en la vida, vuelve a elegir. Entonces vamos a elegirle que queremos vivir en una casa tranquilo sin ser reconocidos en la calle. Le damos ahí y acá hay más chances y esperanza de poder sobrevivir. Pero vos ahí entonces, la Dolfina. La Dolfina, entonces tenemos una versión. La Dolfina cuando está en Tigre. ¿Te gustaría tener la, la Dolfina en Lanús, en Puerto Madero, en Mar del Plata, en Mar de Ajó? ¿O en Lugano 1 y 2? Ah. No, no, en, en Mar del Plata. ¿Mar del Plata? ¿Qué joder era esa? Sí. Entonces, dice bueno, que... Mar del Plata está jodido porque la, la seguridad es un pico que le, le preocupa al gobernador y va creciendo. ¿Estás seguro que ir en Mar del Plata? De todas maneras, sí. Entonces ahí nos dicen 2, 1, bien, entonces este es el derecho de propiedad si queremos comprar en el Mar del Plata. Entonces acá nos dice, vas a tener que leer con atención porque acá el alquiler es muy caro. Entonces nosotros decimos, bueno... Esta es, es mi, mi contabilidad. Entonces vamos a darle ok. Y de repente vamos a tener una situación donde... Acá dice, bueno señor, usted se compromete a tener eh, un seguro de vida. Y a, eh, cuando uno tiene que querer, tiene que poner una propiedad. Como que si vos no dejás de pagar, se te apoderan de esa propiedad. Entonces le vamos a dar que sí. Como nos dicen que no es posible, por nuestra etnia. Vamos a darle a que queremos ser albañiles. Albañil nos dice... Acá ven que tenemos tres opciones. Saben que la vida del albañil es más dura, entonces. Acá tenés opciones. Esto es, ¿cómo querés morir? ¿Querés morir acuchillado en un bar después del viernes? ¿Te agarra una cb, ¿O querés unirte a una secta? Vas a darle a ¿Cuál le damos? Eh, la secta, la secta. Vamos bien. a ir con la secta. La secta nos dice: ¿Querés que sea una secta como eh, los masones? ¿O querés ir a, la, a las plantillas de Rod Square? Entonces, le damos a los masones. A Entonces nos dice: ¿Estás seguro o es peligroso? Sí. Si tú unís a los masones vas a tener 100 pesos. Y vas a tener que abonar 86 mensualmente. Entonces nos quedamos en cero. Porque el boleto con la sube. 100 menos 86. y El resto se van en sube. Entonces le damos ok. Está pensando. Porque sube así. Y ahí le damos. Vamos a ganar un peso. Por cada... Entonces le damos en a entrar. Entonces. Terminamos en cero. Y los mazones dicen. Usted está apto para poder ser eh, como la sacristía. Entonces nos dicen. Vas a recibir... 129 pesos el primer día. El segundo te vamos a dar 281 para que te costees todo y puedas ser un miembro fiel a esta secta. Pero al final, por pelotudo, te va a quedar cero. Le damos a aceptar y dice bienvenido a la masonería Mar del Plata. ¿Y ahora? Uy, ¿qué era? ¿y ahora qué pasó? Ganamos el juego. <risa> Chau, gente. Y ahora, y ahora lo último que falta es el final boss nos dice bueno, si tuvieras que volver a nacer querés ser guerrero, vamos a darle guerrero y le decimos sí, quiero pertenecer a las orejas de... Sí, iba a decir lo mismo. Pedrito, entonces, ¿qué querés hacer? ¿Oreja izquierda o oreja derecha? ten en cuenta que una pertenece a la parte buena de él y otra a la parte mala. Entonces, luego de este... ¡Uy, Dios, un montón! Se ve que hay un complicado... No, no, es que, claro. No, es como que te está diciendo que no quieres, que no puedes Se preocupa por la vida, entonces... mira Tech parece que dice lo último. Tech. Entonces le damos ahí, aceptar. Y aparentemente, ahora lo que va a suceder en este juego, si me deja y me saca lo de Kittech Tech... Uy. Eh, enter, toca enter. Ahí está. Entonces le vamos a dar acá. Sí. Entonces vamos a ir acá. Y la idea, ustedes no sé si se van dando cuenta, que cada vez... Nosotros que somos los rojos, cada vez vamos copando el mapa japonés. Claro. Entonces, este juego básicamente es como el Tech. Uno tiene que ir gobernando todo el pueblo. Hasta quedarse con un mar de, mar de ajo. ¿Ves? Y acabo de decir, bueno, a ver. Yo acá está toda mi army. Pero sé que acá tengo la de Coscu, que es muy fuerte en el, en el oriente. Acá tengo la de Malazo, que son dos. Entonces vamos, vamos a ser un amigo de Malazo. Entonces me dice, ¿te querés hacer un amigo de Malazo? Sí. Entonces, tened cuidado porque tiene adeptos. Tiene adeptos. Ya entendí. Entonces, uy. Vamos a hacer de la, de la Coscu no, no nos deja nos van a matar Entonces vamos La reconcha de tu madre Este juego me está agarrando Acá, entonces vamos acá No, No. acá no, tenemos que tocar primero Enter, no enter, enter No, yo estoy apretando sí. los botones con una furia Que no son una idea, boludo Acá Ahí está. está. ¿Ves? Nos dice. Si querés pelear contra el y tenés que poner 2300 mangos. Porque los otros 200 se los lleva a Logitech. Entonces, le damos a... Quiero... Este es un pantallazo que te dice por dónde querés streamear. Tenés Twitch, Nonolive, Streamcraft o tenés, si no, la otra versión de... Eh, streamear por Facebook. Entonces, vamos a darle a Streamcraft. Y dice bueno, bienvenido a Streamcraft. Es la... Claro, ¿ves? Y acá te dice... Acá tenés... ¿Ves? Te dice... Te vamos a dar... Vuelvo acá, esto es lo que gana Coscu. Nosotros ganamos 45 nada más. Entonces, si sí, yo quiero ganar y, a, y hacer carrera de a poco, entonces le decimos vamos acá. Y tenemos, ¿ves? Y acá ya ya me manejo yo. Ya quiero ganar. Cero. <risa> no. Bien, 100. ¿Estás seguro que querés? Sí. Y esta es una, ¿ves? Ahí está, ganamos el juego, chicos. Listo, gente. Gente, espero que les haya gustado esta, esta, este resumen de lo que es el juego. Que esto se llama. ¿Cómo este se juego? llama este juego? Se llama. Fíjate cómo se llama, no sé Chau, cómo gente. se llama.